en eso sucede que tengo que hablarle, ellos están grabando ese video ella Alicia está grabando ese video con su celular hay una persona detrás de ella, encañonándome con la misma escopeta que me metieron a su propiedad entonces tengo que hablar me dice, yo le dije, yo le estoy vendiendo cacao, yo le estoy robando a ustedes desde el 2000 le estoy vendiendo cacao a Lolito, le estoy vendiendo a Misael, le vendo guineo al Mocho, le vendo cacao a Fran, Coco a Orlando en el Colmadón. Pero tengo que hablar de toda la gente que yo conozco en mi provincia, porque no voy a escoger uno de la ciudad para que me quite del medio, porque yo estar mintiendo. Cosas que no son verdad, que dije de esa persona. ¿A usted le hicieron hacer una declaración en base a tortura? sí agolpeándome ah, en mis testículos y encañonado con una escopeta. Que yo quiero que se haga justicia al procurador de la república. Que le pido de favor que vaya a ver que es un ser humano que yo le han hecho este daño. ¿Cuál es la señora? ¿Cuál es el nombre de la, de la propietaria de? de la... Eh, Alicia, yo le digo Alicia de Duarte, pero ella se llama Delcia Alicia María de Duarte. ¿Dónde está ubicada esa propiedad? Esa propiedad está comunicada ahí en la entrada de la gallera, en Las Guasumas, en el callejón donde este, este señor eh, vive ahí en esa... ¿Usted se agregó formalmente ante la fiscalía? Yo vine hacia la fiscalía y le había estado da, tomando carta en el asunto, pero ahora quien no, quien, quien no quiere firmarnos la orden de prisión para esa persona es el fiscal. Eres, ...ella es responsable de que no se han apresado esa persona... ...en ese tiempo que tenemos... ...ya en este proceso esa persona... ...de yo ir... ...al médico lejita... ...ya con ese papel... ...la policía tiene que saber... ...y San Francisco de Macorís... ...que personas así ya tienen que estar agarrados... Y, ...y investigándose con mi caso... Que ¿Qué no. alega la fiscalía? ¿Por qué no ha firmado la orden de la, ¿Qué alega la Ay, que, pero es como le estaba diciendo... Ella es, es, ella es prima de, de la señora de Alicia de, de, de Alicia Duarte ¿Quién es prima de la señora? Por favor? ¿Quién es el familiar de la señora aquí en la fiscalía? Familiar ¿Quién es el familiar le, de la señora? A, la, la esposa Alfredo Alfredo me parece el fiscal esposa de es eh, eh, prima de... ¿el fiscal es primo de quién? ¿no? del de esposo de ella ¿qué exigen entonces las autoridades? haga justicia porque no, no fue a, una, a un animalito que le hicieron ese daño dos días amarrado eso es para acabar con mi vida dichoso Dios que Dios está ahí y ese fue quien me soltó por obra del Señor yo estoy vivo yo no estaba robando. ¿Dónde en cualquier video de que ella me estira a dónde está el cacao? Que yo me estaba robando. Si yo me meto a cualquier finca y el dueño me encuentra con un racimo de plátano, tiene que fotografiarme con ese racimo de plátano al lado. Vea lo que se estaba robando. Ellos no tienen. ¿Cómo le digo? Todo está a mi favor, porque yo no estaba robando. Plácido Martínez Martínez, de la comunidad de Las Guasumas.